De YouTube estamos aquí con un, una canción que junté sonríe más con The Wolf, la imagen es sonríe más y el sonido es de The Wolf. Bueno, les dejo con el video. Bye bye. Sunshine. Wandering in the shade, not too old, not too young, never not again. todo y bueno, espero que les haya gustado, si les gustó like y, y chao mi canal Suscríbanse y bueno bien. Les voy a dejar en el canal de un youtuber nuevo está por acá Y otro que y mi canal que está por acá a bueno Chao chao